Hola gente y bienvenidos a un nuevo tutorial de programación. En el día de hoy vamos a estar haciendo la segunda parte de cómo hacer un login con WordPress con diferentes sistemas de State Management. El turno ahora es de Provider, por lo tanto vamos a estar haciendo la misma funcionalidad que hicimos con Block pero utilizando solamente Provider y Change Notifier. Así que si te gusta aprender a través de tutoriales y ejemplos de aplicaciones reales te invito a suscribirte al canal y sumarte a nuestro server de Discord puedes encontrar los link en la descripción. Adicionalmente, si querés colaborar con el canal, puedes hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen ya todas estas personas. Ahora sí, vamos al video. Para el capítulo de hoy voy a estar haciendo algo ligeramente distinto que es probando el Visual Studio Code muchos me preguntan siempre si es mejor Android Studio si es mejor Visual Studio Code yo siempre les digo que es lo mismo pero la verdad es que nunca había usado mucho Visual Studio Code fue por eso que durante la última semana me tomé el trabajo de utilizar exclusivamente Visual Studio Code para poder darles mi opinión por lo que quédense hasta el final del video si quieren saber qué opino de este editor respecto del código lo que hice fue agarrar todo el código que habíamos hecho en el capítulo pasado, que era el login con blog y lo puse dentro de una carpeta que se llama block example, donde está el main con, todo, con todas las clases del blog. Creé una nueva carpeta que se llama provider example, que es la que vamos a trabajar hoy, y la idea es que al final de toda esta serie voy a subir el código con todos los ejemplos a GitHub, entonces tienen en el mismo lugar para comparar las diferentes formas de hacer un login. Como elementos comunes quedó la homepage que la vamos a mantener igual que el capítulo pasado. Que si no lo vieron les dejo el link acá arriba para que lo vean. Recomendable verlo primero ya que hay cosas que no voy a repetir. La homepage se alimenta del user repository para mostrar nuestro nombre. El user repository vamos a utilizar el mismo que apunta a mi WordPress. Y el main.dart. Tiene diferentes run-up que podemos comentar y descomentar dependiendo cuál es el que queramos utilizar. Para utilizar Provider vamos a abrir el pub y vamos a agregar el package de Provider en su versión 4.1.2 que es la última al hacer este video. Si ustedes están viendo este video revisen cuál es la versión actual y si hay algún cambio ya que muchas veces provider cambia alguna cosa y este video puede darles error al compilar. Salvamos, automáticamente se nos corre el pubget, es un lindo detalle de parte de la gente de Visual Studio Code que corre automáticamente y ya estamos listos para ir a nuestro blog provider main provider y empezar a utilizarlo. La estructura de nuestra aplicación es, tenemos nuestra provider app que genera una material app esta Material App empieza en nuestra login page tiene una ruta barra home para mostrar la home del usuario cuando está logueado y nuestro login page es básicamente un formulario con dos text controllers que tiene el logo de WordPress un texto para poner el email un texto para poner el password y el botón para hacer el login entonces lo primero que tenemos que hacer es generar nuestros providers para poder hacer un login. Para eso vamos a venir a nuestra carpeta de provider, new file, y vamos a generar el login provider. Este login provider queremos que sea un change notifier, ya que lo que vamos a querer hacer es escuchar cuando el usuario se loguea y se desloguea, y en base a ese evento de login y, y, de y logout, Poder cambiar cuál es la ruta que debería ver el usuario. Si leen la documentación de Change Notifier, pueden llegar a escuchar que es ineficiente porque cuando tiene listeners, notificar a los listeners es de orden n cuadrado. Pero al utilizar Provider, eso no nos interesa, ya que no, no importa cuántas veces querramos escuchar a este Change Notifier, Provider soluciona ese problema teniendo un único listener por cada Change Notifier. Por lo tanto, por lo tanto, cuando utilizamos ChangeNotifier con Provider, no tenemos ninguna penalidad de performance. Así que lo pueden utilizar tranquilos. Vamos a generar nuestra clase Login Provider. Que extienda de Change Notifier. Este login provider, obviamente, como va a querer hacer login y va a querer hablar con nuestro grupo WordPress. Va a necesitar un user repository. Por lo tanto, vamos a también tener que hacer un constructor. Para pasarle ese parámetro, antes de empezar con la lógica del login provider, vamos a ver dónde colocarlo, ya que tenemos que utilizar un change notifier provider que utilice nuestro login provider para poder escuchar esos cambios. Siempre lo mejor es poner los provider lo más afuera que lo vayamos a necesitar. En este caso, yo lo voy a poner afuera del material app de esa manera cuando el usuario se desloguea lo que va a pasar es que yo voy a poder reconstruir mi material app con el usuario deslogueado y cuando se loguea voy a poder reconstruir mi material app con el usuario logueado puede parecer que reconstruir toda nuestra aplicación sea como muy radical pero la verdad es que cuando estamos hablando del login estamos como en dos estados muy muy disjuntos y tiene sentido separarlo de esa forma para envolver esto en un change notifier provider lo que vamos a querer es tomar toda esta material app y ponerla en un change Notific notifier provider esto tiene un create que es el que va a crear el provider propiamente dicho que en este caso va a ser un login provider y este login provider va a necesitar un user repository que vamos a usar la misma instancia que utilizábamos anteriormente adicionalmente tenemos que pasarle un builder este builder va a recibir un build context y un eventual child y acá tenemos como dos opciones por un lado podemos retornar toda nuestra material app y si tenemos alguna lógica especial la podemos ejecutar dentro de este builder o de otra manera podemos retornar el child de manera estática y asignar ese child como la material app este segundo método lo que tiene de ventaja es que el widget que recibe el builder no se regenera todo el tiempo sino que se reutiliza este mismo child la desventaja es que cambiar por ejemplo el home para que sea el login o el homepage no es tan sencillo entonces eso va a depender de cuál es el caso de uso en el que están utilizando el Provider en este caso como yo quiero jugar con las rutas cada vez que el usuario se loguea y se desloguea voy a hacer el método este simplemente de, de regenerar el Material App cada vez que el usuario se loguea o se desloguea y ahí tenemos ya nuestra página que está utilizando Provider lo primero que tendríamos que hacer es venir a nuestro método de login y tratar de hacer un login con provider para eso vamos a tener que obtener nuestro login provider y sobre este login provider vamos a llamar al método login que pase el email y el password este método login por supuesto no existe por lo tanto lo vamos a tener que crear La primera cosa que no me agrada tanto del visual studio es que hay que acordarse de salvar los archivos el Android Studio te salva automáticamente cuando vas cambiando de tab no sé si eso se puede cambiar tengo que investigarlo todavía para hacer nuestro login si recuerdan del capítulo pasado lo que tenemos que hacer es avisarle al usuario de que estamos haciendo algo en background que es básicamente estamos haciendo un login luego hacer el login y luego informarle al usuario si fue exitoso o no fue exitoso para eso vamos a hacer que este método sea asíncrono primero que nada y vamos entonces a decirle al usuario que estamos haciendo algo en background para eso vamos a necesitar un booleano y vamos a hacerlo privado primero vamos a empezar que no estamos logueados pero como necesitamos que alguien lo pueda leer lo hacemos privado para que nadie lo pueda escribir pero para que alguien lo pueda escribir podemos hacer una property de solo lectura que lea el valor de isLoading de esa manera Podemos usar el list loading desde afuera, pero nadie puede escribir en el list loading que tenemos interno. Entonces vamos a decirle a isloading que efectivamente estamos tratando de loguearnos. Y luego de esto tenemos que avisarle al usuario para que, cuando digo usuario me refiero al usuario de nuestro provider, tenemos que avisarle de que estamos haciendo algo. Entonces para eso usamos el Notify Listeners. Esto es muy parecido a lo que hacíamos con Block, donde emitíamos un estado con Yield y luego pasábamos a la siguiente tarea. En este caso, en vez de emitir un estado, simplemente seteamos el estado del provider y le avisamos a los listeners que nuestro estado interno cambió para que se pueda redibujar en consecuencia. Luego, lo que vamos a hacer es vamos a tratar de hacer el login con WordPress. Para eso vamos a llamar a Authenticate con el email y el password que me pasan y esto me va a devolver el token si estoy logueado o no. Este Authenticate si falla puede tirar una excepción por lo tanto vamos a poner un try catch y en el caso de haber una excepción vamos a imprimirla en la consola y vamos a tener que marcar este provider como que tuvo algún error vean que la diferencia en lugar de tener estados separados para cada posible estado de nuestra aplicación acá empezamos a tener un poquito de mezcla en, en el provider que podemos llegar a tener muchos estados y eso puede llegar a complicar un poquito la lógica si son demasiados estados por lo tanto hay que manejar que estos providers no tengan demasiadas variaciones si hubo un error ya sabemos que el loading Va a ser en false, va a estar en false. Y vamos a necesitar una tercera variable que nos diga si estamos realmente logueados. Y si hubo un error, no podemos estar logueados. Ahora, si pudimos loguearnos exitosamente, podemos decir que no tenemos error. Que no estamos logueados. Que no estamos cargando y que sí estamos logueados. Eh, por una cuestión de que este token no lo utilizamos no lo voy a guardar en ninguna variable y ahora sí, una vez que o nos logueamos exitosamente o tenemos un error tenemos que volver a notificarle a los listeners para que sepan que ya el estado cambió y que hay que hacer otra cosa si salvamos esto y tratamos de loguearnos con cualquier dato y le damos a login Pareciera que no sucede nada porque todavía no estamos reaccionando a los cambios en nuestra vista. Por lo tanto, lo que queremos hacer es consumir ese provider en nuestro widget para poder cambiar el estado de nuestra interfaz según el estado interno. La forma para hacer eso sería, por ejemplo, venir a nuestro raise button y hacer que esto se envuelva en un consumer. Y queremos que esto consuma un objeto de login provider. En lugar de un child, ahora vamos a tener un builder. Y en este builder vamos a recibir un build context. Vamos a recibir el login provider. Y vamos a recibir un child. Este child es un child estático que podemos o no utilizar. Y lo que yo voy a hacer es decir que el raise button va a ser un child estático. Ya que es un widget que no va a cambiar internamente. Sino que lo que voy a hacer en el builder es o mostrar el widget que es el raise button. O mostrar el spinner. Si yo acá pongo un return child. Vean que acá tengo mi, log mi login button. Pero si yo pregunto a mi login provider si es loading puedo en su lugar retornar el Circular Progress Indication una cosa que noto en el Visual Studio Com no sé si es por mi máquina o me falta tunear algo es como que tarda mucho en los autocomplete no es algo que me moleste terriblemente pero lo noto ok, no pasa nada porque me olvidé de un pequeño detalle que me está dando un error porque cuando hago un Provider Off fuera de los widgets, fuera de los consumers en la versión 4 necesito no usar el listen, el listen lo que hace es justamente conectarse al, a los cambios de manera de, automática y en este caso yo quiero usar el provider para ejecutar una acción y no escuchar vamos a ver si cómo puedo ah, crear console a hacer un hot restart por las dudas porque hice muchos cambios de archivos Presion... presionamos el botón login ahí vean el spinner que está haciendo un loading y ahí me tira mi error con el username que está vacío así que ya tenemos la primera parte de nuestro login que es mostrar nuestro spinner lo siguiente que vamos a hacer es mostrar este error por lo tanto antes de empezar a loguearnos, vamos a asumir que no tenemos errores ya que es importante hacer esa limpieza y vamos a poner un string que sea el last error acá no me importa si me lo editan que va a guardar por ahora la excepción convertida a string en el caso que ocurriese un error lo que va a pasar es que nuestro builder se va a volver a ejecutar y loading va a ser false por lo tanto vamos a estar mostrando el child entonces lo que podemos hacer es preguntarle a nuestro login provider si tuvo algún error y si tuvo algún error podemos utilizar como hacíamos en el capítulo anterior y mostrar un snack bar con el error que haya ocurrido la última vez me está dando error porque lo agregué y no reinicié el provider cuando agregamos un estado nuevo a nuestro provider tenemos que hacer un hot restart para que se vuelva a crear ahora sí, si trato de loguearme me tira un error, aunque también tengo un error al fondo. Ok, aparentemente el Scaffold utiliza un set state y este Builder también se ejecuta durante un set state. Por lo tanto, no se pueden hacer las dos cosas a la vez. Por lo tanto, esto nos obliga a hacer algo un poquitito distinto y es extraer esta lógica del Scaffold en otra función y vamos a necesitar decirle a Flutter que este error lo queremos mostrar cuando termina el dibujado del frame actual ya que no podemos volver a hacer una modificación del estado de la aplicación durante este redibujado para eso tenemos que entrar ya en un poco de magia oscura utilizando el widget binding service que nos da una instancia y acá podemos agregar un post frame callback que básicamente lo que nos permite es ejecutar código al final, al final del dibujado de este frame entonces vamos acá a hacer un show error y vamos a pasarle el último error que nos pasaron ahora sí vamos a crear este método dentro de la clase y dentro vamos a usar ahora sí el error y deberíamos en realidad pasarle también el context ya que el contexto en el caso de provider del Toast es importante porque tiene que ser un contexto que contenga un scaffold no puede ser cualquier contexto y este context que tenemos en el builder seguro va a tener el scaffold porque el consumer es hijo de ese scaffold vamos a probar si funciona sin errores tenemos el loading, tenemos el error y atrás no tenemos ningún error por lo tanto está funcionando correctamente y vean que es un poquito más difícil que por ahí el listener que teníamos antes pero no es imposible por último nos falta saber si nos logueamos correctamente y si nos logueamos correctamente lo que queremos hacer es ir a la home y para eso podemos volver a nuestra Material App Ahora queremos que cada vez que nuestro Change Notifier Provider nos avisa de que el login provider cambió su estado, lo que queremos hacer es volver a crear esta material app. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es un consumer de nuestro login provider. Y sobre este consumer, primero vamos a tener un builder. Y en este builder vamos a recibir un build context nuevamente el login provider actualizado y luego vamos a recibir un child que en este caso no lo vamos a utilizar así que lo vamos a ignorar como argumentos no importa cuál sea el caso yo voy a empezar devolviendo siempre mi material app lo que quiero ahora es cambiar el home en base a el estado de mi login provider y para eso vamos a definir un home widget y vamos a preguntar que si login provider is logged in quiero que mi home sea mi homepage y en caso contrario quiero que mi home sea mi login page de esa manera ahora mi home la tengo definida por ese widget y no necesito de la ruta adicional si yo recargo y trato de hacer un login exitoso presionamos el botón login vemos el circular progress indication y cuando el login se hace exitoso vemos que me aparece el mensaje hola flutter demo por lo tanto de manera exitosa pudimos hacer el login para el logout eh, no me va a andar porque teníamos un logout exclusivo de, del user repository esto lo tendríamos que cambiar vamos a cambiar acá onLogout vamos a ponerle y en lugar vamos a llamar al método onLogout y que cada implementación haga su propio logout por lo tanto en el main block ahí quedó el ejemplo de block y ahora para el caso de provider lo que tenemos que hacer es en el onLogout vamos a llamar al login provider, que ya tenemos la instancia porque viene en el consumer y vamos a llamar un método que llame logout este logout queremos que haga un clear del user repository y vamos a setear todos los booleanos en falso para empezar como al principio y una vez que logramos hacer todo eso, le damos a, a nuestro, notificar a nuestro listener para que se actualice. Presionamos logout. Eh, obviamente vamos a reiniciar porque agregamos un atributo. Logeamos de vuelta. Loggeamos. Logeamos correctamente. Logout y volvemos a la pantalla de login de manera automática. Hasta ahí parece que está todo bien, pero vamos a hacer una cosita acá. Les quiero mostrar qué pasa si ponemos un print en el consumer que recrea la Material App. Si yo hago un Hot Restart, al principio vemos que no pasa nada. Tengo el Rebuild Material App y me aparece la Material App. Presiono el botón de login y me vuelve a aparecer el print de rebuild es decir volvió a pasar por toda esta lógica aunque nuestro estado de login no cambió eso es porque el consumer no importa lo que cambie cada vez que hay un notify listener me va a llamar a este builder y va a ejecutar toda esta lógica y para ciertas partes de nuestra aplicación eso no es lo deseado ya que toda esta lógica solamente depende de un solo atributo que es el isLoggedIn y nuestro provider tiene muchos atributos por lo tanto para evitar que cualquier cosa que hagamos redibuje nuestra pantalla en lugar de un consumer lo que podemos utilizar es un selector el selector nos va a permitir hacer un reveal de nuestra interfaz cuando cambian algunas propiedades de nuestro provider sin importar cuántos notify Listener emitamos si vemos el selector, este selector también tiene un builder que es igual al que estamos utilizando ahora, el selector también tiene quién es el provider al que vamos a escuchar y adicionalmente tiene de la, cuál es el tipo del atributo que queremos escuchar si cambia o no, así como tenemos el, el builder tenemos que darle un atributo selector que es en el que le vamos a pasar cuál es el valor que estamos escuchando. Para eso nos da un build context, que en este caso no vamos a utilizar, y nos va a dar una instancia del login provider, que es la que va a cambiar. De esta manera vamos a decirle que queremos que escuche cambios solamente sobre el isLoggetIn. Y ahora lo que vamos a recibir en vez de el login provider propiamente dicho vamos a recibir un booleano con el atributo que estamos escuchando ya no vamos a recibir todo el provider por lo tanto para hacer un logout si queremos tener el provider lo vamos a tener que obtener de la manera tradicional a través del contexto esto funciona de la siguiente manera cuando tenemos un selector lo que se va a llamar cada vez que se ejecuta un notify listener va a ser este, este método selector, no el builder cada vez que este selector devuelve un valor diferente al último que había emitido se va a ejecutar el builder y de esa manera siempre si yo emito notify listeners y el list logged in se sigue manteniendo en false esto no se va a redibujar hasta que no haya un isLoggedIn igual a true. De, misma, de la misma manera, la pantalla, esta, este builder no se va a ejecutar hasta que no hagamos un logout. Vamos a ver cómo cambia ahora este print que debería imprimirse una sola vez hasta que yo haga el login. Ahí tenemos nuestro primer print en la consola. Trato de loguearme, tengo el rebuild. Vean que no me apareció un segundo material app repeal. Me logueo con las credenciales correctas. Vean que ahora sí me apareció un material app repeal. Y ahora no debería aparecer ninguno otro hasta que yo no haga logout. Para hacer el logout hay que pasar el list en false. Ahora hizo el logout. Y otra vez tengo mi material app Reveal. este. Este fue el del error. Y de esa manera puedo optimizar ciertas partes de mi interfaz que se rebuildean en base a un atributo de mi, de mi provider y no cada vez que cambia cualquier cosa en mi provider podría aplicar algo parecido para el botón de manera de solamente redibujar cuando cambia el isLoading, por ejemplo pero en esa parte no es un, algo que me moleste tanto ya que el isLoading y el, el hash error cambian todos de la mano entonces por ahí esa diferenciación no me interesa tanto como hacerla a nivel global esta optimización sí me interesaba hacerla lo único que nos estaría faltando es que si yo me logueo y hago un hot restart mi aplicación se desloguea porque no estoy chequeando si mi usuario está logueado por lo tanto tendríamos que hacer algo antes de eso lo que podemos hacer es acá en nuestro login provider tener un método que se llame JetCurrentUser que va a ser privado vamos a hacerlo async para poder llamar al UserRepository.JetCurrentUser y después vamos a preguntar que si el UserRepository.CurrentUser es distinto de NULL lo que vamos a querer hacer es decir que is logged in, va a ser igual a true y luego vamos a tener que notificar a nuestro listener para que, para que haga el cambio de estado ahora como esto lo estamos haciendo cuando construimos cuando arrancamos la aplicación tendríamos que decirle que estamos haciendo un loading y notificar al listener por las dudas que hayan llegado recién a escucharnos para que el botón de login no aparezca de entrada sino que aparezca el loading mientras se valida ese usuario luego chequeamos el current user si está logueado marcamos el login igual a true si no lo dejamos en false que es el default y ahora sí notificamos a los listeners para que o se ponga el loading en false o se vaya a la pantalla de login Salvamos esta función, hacemos otra vez un hot restart, vean el loading y ahí aparecí en mi pantalla como que estoy logueado. Se hizo el check curry user, tenía un token que se validó contra el backend y todo funcionó como esperábamos. Como nuestro user repository usa Jared preference para guardar el token, si yo cierro la aplicación y la abro desde cero, esto también va a funcionar. Y la pantalla de login funciona como un login barra splash, igual que la vez pasada. Un repaso general, utilizamos un Change Notifier Provider, que crea nuestro login provider. Con un selector escuchamos cuando cambia la propiedad IsLoginIn. En base a eso vemos cuál es el widget que vamos a mostrar como homepage. Y construimos una Material App, por lo tanto nuestra Material App se redibuja completamente cuando el usuario se loguea y cuando se desloguea. Eso significa que si yo estoy en el home, mi ruta ya sé que estoy logueado y tengo todo lo que haga debería asumir que estoy logueado y estoy protegido y si el usuario por alguna razón se desloguea se lo va a llevar automáticamente a la login page. Nuestra login page quedó exacta, quedó muy parecida a la que usamos con block. Podemos mostrar un circular progress indication, mostrar un error fue un poquito más difícil esto lo podemos encapsular de una manera más limpia para reutilizarlo en toda nuestra aplicación si lo usamos mucho. Y hacer el login es prácticamente igual a lo que hacíamos en blog. Obtenemos la instancia sobre la cual trabajar y le decimos que ejecute la acción. Por el lado de nuestros estados, ahora trabajamos con tres booleanos en vez de con tres clases. Eso puede generar un poco de confusión sobre qué tengo que poner true, en dónde, qué tengo que poner en false. Los notify listeners son importantes de no olvidárselos. Así que hay que trabajar un poquito más, con un poquito más de cuidado. Es recomendable por ahí estos tres booleanos pasarlos a una clase que se llame state. Y tener un state único en vez de tener varios booleanos. E ir cambiando los, las variables sobre ese state va a depender de cuántas cosas tengan que manejar ustedes. Por el lado de Visual Studio Code les digo que estoy bastante sorprendido se lo siente mucho más liviano que el Android Studio por lo menos en esta máquina que estoy grabando ahora que es, tiene un poco menos de RAM que la que utilizaba antes hay algunas cosas que todavía no me terminan de convencer como cuando agrego código como que se me arruina un poco el formato y hasta que no salvo no se acomoda algunos autocomplete que andan lentos eh, algunos atajos de tecla que todavía no conozco, pero eso es algo mío y no del editor. Pero les digo que si quieren darle un... no lo probaron, denle una oportunidad. Me parece un editor súper super potente. Un, algunas tools no están integradas al editor, sino que te abren una página web. Por lo tanto, tendría, tengo que tener una ventana más abierta, como un, un Chrome o un Firefox, eh, para tener las DevTools, para hacer la inspección de los widgets para activar ciertas cosas, igual la interfaz esa que nos da Flutter eh, en esa web page es súper potente, así que es súper usable con un setup de dos monitores me parece mucho más cómodo por que con uno y tengo que revisar un poco más a ver qué extensiones vale la pena instalar para hacer un poco más eh, amena la, la instalación la, la vida en Visual Studio Code por ahora tengo estos providers snippets el Awesome Flutter Snippets si tienen alguno para recomendar pueden dejarlo en los comentarios y los lo puedo ir probando y darles mi opinión eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado el login con Provider y Wordpress nos vemos la semana que viene para un tercer capítulo para utilizar otra forma de State Management para hacer un login con Wordpress en Flutter muchas gracias y hasta la semana que viene